A raíz de que caía en la crisis y de que me separé me sentía triste me sentía sola me dejó completamente vacía y aprendí contigo a, a amarme que aprendí a quitarme todos los miedos que pude haber tenido en el camino y tu taller me ha ayudado a saber qué es lo que tengo que quitar y cómo lo tengo que quitar contigo me fue facilísimo de verdad porque